¿Cómo es vuestro proyecto en, en, en, en la ciudad de Valparaíso? La ciudad me da eh, sabemos que es una ciudad con muchos recursos, a pesar de que es patrimonio de la humanidad, y que tenéis un programa muy eh, ambicioso. Si sí. ¿Sí, nos puedes explicar un poco sobre el programa, sobre vuestros proyectos, sobre cómo pensáis obtener los recursos. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, eh, gracias por tu No, de no, no, plano, no, pues, no, para eso vinimos también, para compartir lo que hemos hecho y aprender. <risa> eh, yo creo que... Mira, voy a partir como desde lo más político, por decirlo así, para después ir a una consideración. Yo creo que lo clave, no solamente para Valparaíso, sino en general para cualquier proyecto de cambio, ya sea a nivel de ciudad o a nivel de un estado, es el tipo de alianza política y social que se tiene. O sea, lo clave en Valparaíso fue eso, la alianza política y social que se, que se generó, que fue la alianza política y social más amplia y más diversa que ha tenido la ciudad en los últimos 25 años. Eh, que logró generar una mayoría eh, electoral eh, que le pasó por arriba a los partidos tradicionales. Nosotros logramos el 54% de los votos. Cuando la izquierda, históricamente, a nivel de municipales, lograba toda junta en candidatura disgregadas, el 19% se generó una mayoría política y social muy, muy grande de, de, de fuerzas políticas tanto nacionales como locales izquierda, progresista con vocación, vocación democrática liberales de, progresistas una perspectiva liberal también eh, eh, y también muchos movimientos y fuerzas sociales eh, organizaciones vecinales, dirigentes vecinales dirigentes de trabajadores mundo de la cultura, intelectuales ciudadanos comunes y corrientes Entonces se generó un un bloque, una alianza política y social muy, muy grande que nos permitió, nos permitió ganar. Eh, y eso inmediatamente te abre una segunda pregunta y que también es sumamente interesante que es bueno ¿Cuál es la alianza política y social para gobernar? Que es una cuestión distinta completamente o sea, Una cosa es ganar y otra cosa es gobernar Una ciudad o un país o lo que sea eh, Ahora, el proyecto que tenemos para Valparaíso recibe el nombre de, como dicen las chapitas, la Alcaldía Ciudadana Eso es, la, eso es lo que estamos haciendo Y la Alcaldía Ciudadana que es básicamente la alternativa Ciudadana es un modelo de ciudad que lo que busca proponer es un desarrollo distinto. Eh, una ciudad que garantiza derechos y vida digna, una ciudad que ordena el territorio en torno a, la, en torno a los intereses de los habitantes y no del actor privado, una, una ciudad que, que, que es capaz de entregar seguridad pero no de la perspectiva de la seguridad pública o de, del, del tema delictual, sino que de la perspectiva de que, bueno, que... que que la ciudad no se nos incendie, porque Valparaíso es una ciudad que se incende permanentemente. ¿no? De hecho, asumimos nosotros el 2017, el 2 de enero se produjo un incendio muy grande en la ciudad, también distinto al del 2014, que fue un incendio gigantesco. Entonces, esa es la alcaldía ciudadana, es una mirada de largo plazo, es una mirada de ciudad, pero que, pero que también responde, tiene capacidad de, de, de, de resolver el problema de la urgencia. Eso es lo que estamos intentando en términos muy generales hacer. Nosotros hablamos de tres ejes. redefinir las prioridades, transparencia, gobierno transparente y participación. Eh, es decir, convocar a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad a poder tomar las decisiones más trascendentales de cómo se quiere vivir la ciudad. Es eso. eso lo estamos intentando impulsar en estos seis meses, que ¿Estáis desarrollando un en la línea que propone Habitat 3, la... Mira, en Valparaíso tenemos un problema, un problema urbano muy, muy grande que está vinculado a cómo reinamos la ciudad desde la perspectiva del uso del suelo. Tenemos un instrumento de planificación que es de los años 80 y que por tanto nos da cuenta de la realidad que tiene, que tiene la ciudad. Es un, es un instrumento sumamente permisivo. Eh, para el avance del actor privado, particularmente inmobiliario, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es concretamente eh, modificar y construir un nuevo instrumento de modificación, que eso está dentro de la esfera de atribuciones de los gobiernos locales en Chile, eh, donde la definición protagónica de lo que lo que tenga que plantear ese instrumento que tenga la gente. Y ahí hay una, hay una cuestión bien interesante que es como la discusión entre lo político y lo técnico. ¿no? O sea, como es un, un, un instrumento, un plan regular comunal muy técnico, siempre ha estado puesto más bien su definición en la esfera de lo técnico, de los técnicos. ¿no? Pero, pero bueno, los técnicos juegan un rol pero una vez que la orientación política está resuelta y esa orientación política no la da los técnicos sino que la da la, da la comunidad entonces nosotros esperamos que en este periodo de cuatro años podamos contar con ese movimiento de planificación entonces, mientras tanto estamos haciendo algunas cosas porque, o sea, eso es como cuatro años ahora, en lo concreto hoy día nosotros ya hemos iniciado un proceso de modificación del actual plan regulador que está ahora vigente y que queremos reemplazar ¿por qué? porque la ciudad está... Eh, frente al actor inmobiliario, en una situación de indefensión, está protegida. Entonces, si no hacemos esto, nos van a seguir construyendo edificios en barrios donde no se tienen por qué construir eh, edificios. Y ese proceso de modificación está en curso y debiese concluir las próximas semanas con el cambio de la norma que regula la altura de los edificios, que ese es el gran problema que tenemos ¿no? la historia construye en cualquier lado, donde hay un barrio de casas de dos o tres pisos que se ha construido históricamente así toda la vida y los tipos te ponen una los tipos te ponen una torre de 30 pisos eh, destruye el barrio no no solamente la vista o el sol, no, es que los barrios no están preparados para recibir una cantidad de gente tan grande de la arquitectura de los servicios básicos, de la arquitectura de transporte, en fin. sí. Esa es una de las agendas más importantes para nosotros: la de la planificación territorial. ¿Cómo hacen la.? ¿Tú tienes partidos políticos que sí. estaban en la campaña y que sí. ahora están en gobierno? ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, hace, ¿Cómo ha hecho la relación con los partidos políticos para hacer las secretarías, la gente que trabaja, ¿Ah, porque hay una alc alcaldía ciudadana, y cómo es una vieja política? Sí, política de? Bueno, esa es, una de las, <risa> ese es uno de los grandes desafíos que hay. Hay una, a ver, es verdad que hay una tensión entre los movimientos políticos nacionales y los que tienen, los, los movimientos políticos nacionales y los movimientos más carácter local, los ciudadanos se produce una tensión super... pero es una tensión que, que creo que es positiva es como llamaba García Linera eh, él, él hablaba a propósito de otra cosa, hablaba de las tensiones creativas creo que es una tensión súper interesante porque eh, no es una tensión que inmoviliza, es una tensión que, aún sí, que, sí, que permite avanzar igual eh, y eso se expresa en muchas cosas desde el discurso del alcalde hasta cómo formamos los equipos ¿no? entonces a veces se me dice no, que tú estás demasiado hablando de temas nacionales te olvidas de lo local a veces me meto mucho en lo local y me dicen estás hablando de muchos temas nacionales entonces eh, pero la, la, definición de la, la definición de los equipos fue una definición que hicimos eh, hicimos considerando básicamente dos criterios, un primer criterio es que eh, apostamos a construir un equipo que pusiera al servicio de la municipalidad las mejores capacidades políticas y técnicas existentes dentro del marco de Alianza. Si bien yo soy parte de un movimiento, el movimiento autonomista, sabíamos de que la necesidad de contar con equipos y cuadros no la íbamos a resolver solamente nosotros, sino que teníamos que mirar más allá. Tanto porque no teníamos esa capacidad como por una definición. Entonces, hoy día los compañeros y compañeras que están solos a mi juicio los mejores cuadros políticos y técnicos que hay para poder cumplir esos roles ¿no? y están sometidos siempre a la, a la más estricta evaluación de hecho ahora los seis meses tenemos una evaluación para ver quién, quién ha hecho bien la pega, quién no y ver qué cosas hay que mejorar esa es una... Es una eh, y lo otro que también nos pareció súper interesante eh, por tanto la idea es que estén los mejores, los más preparados pero en segundo lugar, que sea un equipo diverso, tanto de la perspectiva generacional como de la perspectiva de los perfiles, como también desde la perspectiva de los orígenes, desde la perspectiva, desde la perspectiva generacional. Tenemos la encargada, por ejemplo, de, desarrollo, de la Dirección de Desarrollo Económico, que es la que tiene el trabajo territorial, es joven. Romina Maragaño, ella fue además dirigente estudiantil. La encargada de planificación, que también es mujer, Tania Madriaga. Ella está en una generación distinta, ¿no? va a camino a los 50 años y tiene una trayectoria de luchas distinta a Romina. Eh, o tenemos por ejemplo eh, eso es como eh, la perspectiva como de, del, del, del perfil no después desde la perspectiva de, del, del, del origen hay algunos que vienen eh, de, del activismo ciudadano y otros que vienen de la academia ¿no? eh, otros que vienen no sé de, de del mundo privado incluso tenemos y otros que han hecho su carrera dentro del ámbito público. Por ejemplo, el administrador municipal que es como el 2 de la municipalidad. El un... Claudio es una persona que ha estado 25 años en la administración pública del Estado, no municipal. Eh, y por otra parte tenemos algunos directores que han estado vinculados al mundo, al mundo privado. Entonces, es una mezcla de saberes en, la, en, en, en los equipos que me acompañan. Lo más importante, lo más, lo más importante es. Que al menos la, la, la definición que hicimos de los equipos fue súper transparente, fue compleja. Y me acusaron de que te llevaste la pelota para la casa. O sea, fue difícil, no fue. Pero siempre fue con transparencia. Siempre pusimos todos los nombres arriba de la mesa, y siempre informamos. Eh, a, y, y tratamos de construir un equipo lo más representativo de todo ese marco de alianza que tenemos. Y creo que fue, es un buen equipo. Y es... imagínate, nosotros siempre en Chile estamos acostumbrados a construir fuerzas de impugnación de impugnar, ¿no? de, de cuestionar, de negar, pero cuando tienes que construir, cuando tienes que constituir, cuando tienes que gobernar es difícil, y, y muy se, difícil. En seis meses de gobierno, mm. ¿tienen algunos marcos de cosas concretas que A ha nojitos. cambiado sí. por la gente que hoy tiene un poco, una ciudad un poco mejor en sí. algunos puntos? Yo creo que tenemos una ciudad mejor en varios puntos. Uno de los temas más delicados, más importantes para los porteños y las porteñas es el problema de la, de la basura en la ciudad problema de no los Entonces hoy día, con los recursos logísticos que hay en la municipalidad, la ciudad está más limpia que lo que estaba hace seis meses. No podemos decir que Valparaíso es limpio porque nos falta mucho para avanzar en eso. No solamente se requiere tener mejores máquinas, eh, eh, ordenar de mejor manera los turnos, es decir, de, de, no solamente... Eh, lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad municipal, tanto humana como logística, para poder prestar ese servicio. Sino que a su vez también es importante desarrollar un proceso de, de concientización o de, de cambio cultural en la gente. Eh, en la gente la, nuestra gente es la, en la, en la, la primera línea llamada huella de la ciudad. Entonces ahí tenemos que avanzar en materia de reciclaje. Nos queda todavía un trecho, que, pero, pero, pero ya la ciudad se ve más limpia. Y ese es un tema muy sensible para la gente. Lo otro que también hemos avanzado muy concreto en materia de salud, hemos inaugurado una farmacia popular, eh, que es una farmacia que es de dominio de la municipalidad, que lo que hace es, eh, es vender ¿no? eh, remedios a un precio infinitamente más barato y más módico que lo de las grandes eh, cadenas farmacéuticas. Estamos hablando de precios que incluso pueden bordear el 90% más barato de lo que son los remedios. En Chile en general el acceso a medicamentos de, de, de, se encuentra monopolizado por un grupo de farmacias nacionales que son cadenas nacionales que además están coludidas con los laboratorios que producen los medicamentos. Entonces lo que nosotros hicimos básicamente fue, fue celebrar un convenio con eh, la CENAVAS, que es la Central Nacional de Abastecimiento que es como, la, eh, la, es como el, el, el aparato público que el estatal que ve estos temas. Entonces eso se viene haciendo pues, en otros municipios. De hecho, de, se viene haciendo en otro municipio de Santiago Cerrato de hecho el encargado de la farmacia y, y de innovación de la municipalidad del Paraíso es el creador de las farmacias populares, se llama Marco Fernández, es una experiencia súper interesante. Entonces, tenemos una farmacia y basta con que el vecino se inscriba. Se inscriba y pueda. Entonces, además ahora hemos ido avanzando, formamos una asociación nacional de, de municipalidades con farmacia popular porque esto está en todo Chile. Y ahí estoy yo como tesorero. Y celebramos un acuerdo para que cualquier ciudadano independiente de si es o no de la comuna que tiene farmacia popular pueda comprar remedio en esa comuna o sea, no es necesario ir a la farmacia popular, el porteño no tiene que ir solamente a la farmacia popular de Valparaíso para comprar sus remedios sino que también puede ir a la farmacia popular de alguna comuna de Santiago, del norte o del sur y además también, además también inauguramos hace poco una sala de fraccionamiento que es eso, cuando te dan una receta, te dan una receta por 30 días y las, y las cajas que tienen que comprar son una, una de 20 y otra de 20 entonces tenéis 40 pastillas para un tratamiento de 30 días entonces la sala de fraccionamiento supone dar, comprar el remedio justo y eso te permite por una parte no medicarte o sobre -medicarte. los chilenos y las chilenas somos re buenos para sobre medicarnos y en segundo lugar acceder a un más barato a, a, a medicamentos y ahora vamos a inaugurar una óptica Ven, estamos en eso Así que esa es una línea también muy concreta de trabajo que hemos desarrollado. Muy bien. Hicieron previas ¿no? para las candidaturas antes de las la primarias, sí. primarias. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue la importancia del proceso de primarias para después la conquista que muy hicieron? Fue muy importante. Fue clave. De hecho. Fue un balón de oxígeno para la política para en Valparaíso. Porque además se hizo una primaria que nosotros llamamos primaria ciudadana. Fue una primaria. La misma, la misma lógica, candidatos que se presentan y que saca más votos, gana. Pero fue primaria ciudadana porque fue autogestionada, no, no fue hecha por el Estado en el sentido de que te pasaban las urnas, los votos, los locales de votación, no, fue la misma gente que nos organizamos. Entonces, las, las urnas estaban en federaciones estudiantiles, en sindicatos, en centros culturales, en la plaza, eh, todo con estándares de transparencia de nivel mundial, con un sistema computacional que te impedía evitar... Votar, eh, votar eh, de manera eh, simultánea, eh, todo como corresponde, con todas las condiciones de transparencia necesarias, pero autogestionado completamente. Votó cinco, votaron 5.000 cinco personas, 5.200 personas, fue mucha gente la que votó, se esperaba que votara muy poca gente. Además fue un día de lluvia, había un partido de fútbol importante, no recuerdo cuál era. Entonces, eh, y eso le dio una fuerza a la candidatura. Que eso fue clave, ese hecho. Y eso, como les gusta aquí hablar a los amigos europeos, es como de innovación política, ¿no? es, es innovar, es hacer cosas distintas, expresan formas concretas de nueva, de, de nueva acción política de, o de formas distintas de hacer política. Convocar a la gente, mira al final lo que está detrás de la primaria es este principio y eso es lo que hay que rescatar siempre, convocar a la gente, o sea los movimientos políticos y sociales tienen que mirarse no en el ombligo, sino que mirar a la sociedad siempre. Esa es la clave de los, para los movimientos políticos del presente, mirar hacia la sociedad y parecerse lo más posible a las sociedades de las que son parte. Sean en una ciudad, sean a nivel estatal, sean donde sea. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Todos estos movimientos. Esto, esto racionalizamos, convocar a la gente a tomar la decisión más importante que tenía que tomar el proceso. ¿Quién era el rostro? ¿Sí? Los movimientos están acostumbrados a tomar esas decisiones entre cuatro paredes o recurrir a los mecanismos de primaria como un trámite. Como algo que hay que hacer porque, no, porque la ley cambió y hay que hacerlo. No, no, no, no. no. Es, una, es una práctica política concreta de, de nueva forma de hacer las cosas, una, una maduración. Convoquemos a la sociedad a tomar estas definiciones y asumamos lo que la sociedad nos tenga que decir. Porque cada, además cada candidato de los cinco teníamos un sello. Había una persona que venía desde la lucha barrial concreta, otra que era media empresaria, eh, otro que era arquitecto, eh, otro que era la Lorena del Partido Humanista, eh, el partido de sus amigos, y bueno, yo que era como venía como desde, desde, los, desde el movimiento estudiantil chileno, pero desde un movimiento político nacional y un movimiento autonomista. Entonces, como que cada quien tenía su, su sello. Eso fue muy importante, porque nos dio una potencia y condiciones para generar esta alianza política-social que yo les decía al inicio, amplia y diversa, que fue clave, central, fundamental para el y después tú has ganado las primarias, y después la gente que no ganó las primarias participó, continuó a participar sí, bien de la campaña, hicieron una confluencia. Sí. Yo después, mira, después les voy a mostrar los, los videos que hicimos para para que los han ahora, para que los... Sí, o sea, ya fue un efecto bola de nieve. Ahora, ganamos y claro, nos instalamos como una candidatura, pero no como una candidatura competitiva. La, la, la carrera electoral seguía siendo una carrera de dos, de los dos grandes partidos, de los dos grandes bloques, la concertación y la derecha. Entonces, bueno, tuvimos que siempre luchar contra la invisibilización. Y ahí, y ahí, bueno, los, los candidatos de ellos, como eran muy malos, no querían debatir conmigo, no querían debatir con nadie, entonces fue muy difícil. Pero hubo un debate, que fue el debate que transmitió la señal de CNN en Chile, eh, donde tuvimos, éramos cuatro candidatos, tuvimos los cuatro candidatos. Y ese, candidato, y ese debate fue clave, porque permitió marcar diferencias con los, candidatos, con los demás candidatos y, y ponernos a nosotros en una posibilidad de competitividad real fue el debate más visto de todas las municipales el debate uno lo puede ver por reproducciones de Youtube el debate fue visto por 100.000 personas el debate más próximo le siguió con 9.000 reproducciones, Está tuvo a 100.000 debe ir a 120.000 seguramente a reproducciones. Pues lo vio mucha gente, la gente lo comentó de hecho al día siguiente cuando salgo a hacer campaña en la calle la gente me paraba joven, qué bueno que usted se está presentando no me conocían. Eso me permite... Y, y el CNN además, entonces tampoco es que, que cable, no es señal pública, entonces no, no, no. ellos se negaron y después no hubo más debate, nunca más se hicieron debate, debate conmigo, no sé. entonces. Eh, y bueno, después llegó el 23 de octubre, ya no me acuerdo si 23, no, sí, 23, que fue y ahí sí claro que se produciendo un interés nuevo? Razón, eh. Completamente. Yo creo que eso está pasando en, en toda. Yo creo que en todas las partes del mundo hay una generación, a, algunos son más, más avanzados en edad que otros, otros más jóvenes. Pero, pero hay una generación que está, que está tratando de jugar un rol. Eh, yo lo veo acá en Europa, lo veo también en Latinoamérica. Eh, creo yo que. Eh, y, eso, y Chile no está ajeno a eso ahora. A mí me parece algo que también hay que tener cuidado que tiene que ver con la excesiva dependencia de lo generacional en un proyecto de cambio. O sea, lo generacional, el que seamos jóvenes, ayuda porque refresca, permite transmitir de mucho mejor manera lo nuevo, lo distinto. Pero ojo, o sea, la construcción de un proyecto de cambio, de un proyecto de cambio en un gobierno local, en una ciudad específica, no es una cuestión solo de jóvenes una cuestión de todos aquellos y aquellas que creemos que, son, que es necesario que la ciudad o nuestras ciudades den un giro. Por eso la amplitud es muy importante. Eso fue clave. Para y es clave, yo creo yo, para, para los proyectos de cambio en general. Primero, una mayoría. ¿Hacia dónde crees que se dirige todo este intento que ahora está teniendo la ciudad de Barcelona? ...de acoger eh, fuerzas políticas internacionales... ...entiendo que con un interés eh, de fortalecer una ideología... ...enfrente a otra, que está surgiendo también... Sí. ...y que está teniendo mucho poder. Sí, hay que, hay que ver, ¿no?, cómo... ...por eso las, por eso las conclusiones de, de este tremendo encuentro... al ...que nos han invitado, muy emocionado de estar acá... tuve la oportunidad de conocer a todos aquellos que veía por YouTube... ...que producía una y otra vez... Entonces, eh, hay que ver en qué termina esto, ¿no? Hay que ver cómo sigue, eh, porque bueno, dentro del mundo municipal mundial hay diferencias, ¿no? se ve, hay unos que tienen otros, unos énfasis por una cosa, otros por otra cosa, hay otros que se concentran más en, en, en lo local, en la disputa por la ciudad, hay otros que están pensando en cómo desde lo local disputamos también lo general, lo, lo, lo, lo nacional. Creo que en este segundo grupo está la gente de Barcelona en común y eso me, parece, y eso me genera mi simpatía. Eh, de los que he podido conversar, ¿no? eh, me parece interesante. Creo que Barcelona juega un liderazgo es una ciudad eh, única en el mundo, igual que Valparaíso nomás. Y, eh, tampoco, tampoco se me pongan. Por supuesto. Se me, se me agranden tanto, como decimos allá. Eh, y Creo que tenemos más en común de lo que pensamos creo que estamos enfrentando, yo creo que tienen ustedes más experiencia porque llevan dos años, creo que por eso es importante aprender a ver qué, qué aciertos y desiertos han tenido, pero bueno yo estoy desde allá, desde Valparaíso estamos expectantes respecto a cómo sigue creo que tenemos que ser capaces de proyectarlo con estructuras más concretas que nos permitan mantener comunicación, nosotros también en Sudamérica tenemos un desafío, tenemos que rearticular lo que en algún momento se articuló. Un país jugó en un momento un clave en materia de gobiernos locales, clave de hecho. Yo he leído harto sobre eso. Hay harto pensador latinoamericano que ha estado investigado sobre eso. Entonces creo que tenemos también, unos chicos de Rosario, por ahí dando vueltas, de Ciudad Futura. Bueno, tenemos ahí una tarea, pero horizonte, Tenemos que articularnos. Hablar, por lo menos. O sea, están haciendo esto acá, mira cómo lo hicieron. Si ahora van a postular ustedes a la alcaldía, a la prefectura, bueno, ¿a algo le podríamos comentar nosotros de cómo se puede hacer algo. ¿no? Ahora, son realidades distintas, pero bueno, mira. te voy a mostrar, voy a mostrar en un par de videos que hicimos. Opa. Eh... Eso, vos. no, ustedes. Pero otra otra pregunta, es difícil de contestar, pero está claro que vivimos en un momento donde esta extrema derecha está avanzando, a la que intentamos afrontarnos a ella. Y una situación de violencia puede ir aumentando constantemente. ¿Cuál sí. es el mensaje que tenemos que hacer? ¿Cuál es la acción que tenemos que hacer para crear sí. una nación no violenta? Mira, yo voy a. Yo estoy de acuerdo con eso, pero parto un poquito más atrás. Algo decía en mi presentación de ayer. Estamos en una época donde el capital ha logrado avanzar hasta espacios insospechados en la vida del ser humano. Para mí ese es el problema central en este momento en la humanidad. Es humanidad capital. ¿No? Y ese es el conflicto para mí, a mí central. Y en torno a todo eso se articulan, bailan, dialogan un montón de otros, un, montón de otro, un montón de otras, situaciones. Para nosotros las ciudades sin miedo no son las ciudades que están, que le dicen, que enfrentan, por ejemplo, la violencia. El terrorismo, por ejemplo. Nosotros en Sudamérica no tenemos ese problema. Eh, para nosotros, la, la ciudad sin miedo es la, es la ciudad eh, que le dice que no más a la desigualdad, que le dice no más a la discriminación, que le dice eh, no más a las transnacionales, que le dice eh, no más a, eh, al hambre. Entonces son dimensiones distintas del problema, pero que creo que pero que está, están insertas dentro de un escenario global que, que, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, mira lo que está pasando en medio, en medio Oriente, o sea, el capital se expande de tal manera que, bueno, que para poder seguir haciéndolo requiere grandes fuentes de energía. ¿Dónde está la energía? En Medio Oriente porque está lleno de petróleo en ese lugar. Yo no soy experto en Medio Oriente, pero algo entiendo. Y esa es causa de lo que está sucediendo en el mundo, día, ¿no? Entonces, eh, es, es, muy, eh, es muy complejo el tema. Entonces, en ese escenario creo que las ciudades son un espacio, como decía ayer Pizarelo, que me gustó mucho algo que dijo, son laboratorios de nueva no humanidad, son laboratorios de nueva no hacer las cosas, y estoy de acuerdo con ese. Por ahí va la cosa. Muchas gracias. Miren, les voy a mostrar un par de videos.